Muy bienvenidos a todos. En esta oportunidad hemos elaborado una animación para que ustedes puedan elaborar la actividad. Como se les pide en la actividad, ustedes pueden sentirse libres de colocar fondos, sonidos, diferentes objetos y diferentes efectos. Lo que queremos que presten atención es en el envío y recepción de mensajes y además en la ubicación en el escenario de cada uno de los objetos. Es decir, la actividad debe contar por lo menos con cuatro objetos ubicados cada uno en la esquina del escenario y que siempre al presionar la banderita ellos aparezcan en ese mismo lugar. Bueno, muy bien, es todo por hoy. Pueden volver a revisar la actividad cuantas veces quieran para poder realizar el trabajo. Gracias.